A mi invitado, se abre ya este plano para presentar al doctor Raúl Otoya. Él es médico neurólogo infantil. Eh, gracias, doctor, por estar acá. Bueno, gracias a Boralir. Mira cómo sí, te bien. aplaude el público sí, esos aplausos. Muy bien. Me encantó. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, muy me alegro. Bien, bien. Doc, ¿qué tema que vamos a tocar hoy? Y este Ajá. tema me gusta porque me lo propuso él. Vamos a tocar un tema que no sé si es muy frecuente escucharlo en la tele, que es el tema de dislexia. Sí. ¿Qué es la dislexia? Mira, yo te lo propuse porque es un tema bastante fre más frecuente de lo que uno imagina Ajá. y está muy subdiagnosticado. Uh -huh. ¿no? Y muchas veces se asocia a otro cuadro que vemos con mucha frecuencia en el consultorio, que son los chicos hiperactivos. Esto Bien. lo charlábamos. Ajá. La, verdad, sí. la dislexia es un problema básicamente así. Eh. Hablando rápido, un uh -huh. problema primario para leer, un problema de la lectura, secundariamente uh -huh. de la escritura puede ser o del cálculo ¿no? uh -huh. o de la ortografía, pero la dificultad principal está en, en leer Bien. y leer no es una función que el hombre la tiene adquirida desde hace muchos años. Nosotros aprendimos a hablar los seres humanos hace 100.000 años, pero recién aprendimos a leer hace 3.500, 4.000 años, o sea que es una función todavía no desarrollada, hay muchas personas, muchos chicos que eh, no la desarrollan adecuadamente y empiezan a tener dificultades en el aprendizaje. Bueno, y me encantó. Reinteresante el tema, así que desde ya activamos ah, este sí, consultorio eh. online para ustedes que están en casa, si tienen alguna duda, uh -huh. si tienen algún familiar que les parece raro la forma que tienen para escribir o para hablar, desde ya se ponen en contacto con nosotros, que acá el doctor va a estar contestando todas eh, nuestras dudas, las dudas de ustedes. Doc, empezamos. ¿Hay tratamiento para la dislexia, los chicos hiperactivos? Sí, son dos cosas distintas, pero van juntas, digamos. Genial. ¿no? genial. Generalmente la dislexia se asocia a cuadros disatencionales uh -huh. o de hiperactividad, pero no necesariamente, igual que los chicos que son hiperactivos, también pueden tener como comorbilidad, esa palabra que escuchamos durante la pandemia, sí. a la dislexia. ¿no? La dislexia eh, en muchos casos es hereditaria y es una condición que se lleva toda la vida, pero tiene tratamiento, Había, hay personajes famosos en la historia, que han sido disléxicos, y lo estuvimos charlando, ¿no? ¿Como este, quién? Como Einstein, Mirá. como Jennifer Aniston, o sea, y no le fue mal en la sí. vida. Entonces, que yo sepa, ¿no? eh. La verdad que este, hay solución, hay tratamiento específico. Creo que lo más importante es reconocer los marcadores precoces de la dislexia, uh -huh. hacer un diagnóstico lo más temprano posible y empezar un tratamiento adecuado, que no es un tratamiento psicopedagógico común y corriente como el de cualquier otra dificultad de aprendizaje, ¿no? Bien. Uh -huh. y, y se los cuento así brevemente. En la dislexia, eh, la dificultad principal está en que el chico no puede reconocer ese dibujito que es una A una B y asignarle un sonido, es decir, transformar el dibujo, que es un grafema, en algo que se llama fonema uh -huh. y unirlos para formar una palabra. Bien. O hacer todo eso globalmente. Entonces la lectura es silábica es lenta, les cuesta comprender lo que leen uh -huh. y imagínense, por supuesto, este, terminan con grandes dificultades de aprendizaje. Sumado que a veces son muy desatentos, la dificultad para aprender se va incrementando, incrementando, incrementando. Uh -huh. Si tú lo agarramos precozmente uh -huh. eh, y hacemos un tratamiento específico para la dislexia, se puede ir solucionando. Que básicamente el tratamiento apunta a... Eh, a mejorar esa velocidad de decodificación, de transformar de grafema fonema y de reconocimiento de la palabra en general y del significado que tiene. ¿no? Bien. Mi hijo no para, es incontrolable, fue el título que nos lanzó el doc. Claro, lo voy asociando con esto que usted está diciendo ahora. A la hora que los chicos aprenden a escribir, aprenden a, aprenden a hablar porque va de la mano, ¿no? El escribir y el hablar con el tema de la dislexia. Y por ahí al no tener la capacidad de concentrarse en lo que están haciendo son un poquito hiperactivos. Ahí es donde dice que van de la mano. Sí, es verdad. Uh -huh. Es decir, eh, todos los seres humanos tenemos un sistema de freno. Uh -huh. Algo que hace que nos podamos estar, eh, eh, podamos hablar una conversación tranquilo, sentados acá, sin estar moviéndonos permanentemente o hablando permanentemente. Uh -huh. Ese es sistema de freno se llama control inhibitorio, la conducta. Perdón que lo interrumpa. ¿Eh? Luquita, Castro, escuchá sí. lo que estamos diciendo. ¿eh? Ya, Ahí está. Está. <risas> Bueno, ese freno es el que nos permite actuar bien en la vida, ¿no? Uh -huh. Y forma parte de toda una red neuronal cuyo nodo más importante por ahí está en la parte más anterior del cerebro, en la zona prefrontal y también las regiones parietales de los dos hemisferios. Y el chico que no puede, digamos, frenarse, entonces no deja de moverse. Claro. O a veces no deja de hablar. Y si habla, lo ha habla en voz alta. O no puede dejar de pensar. Entonces piensan a toda velocidad. Y a veces quieren hablar a la misma velocidad que piensa y se van trabando. Y parece como si tuvieran un tartamudeo, ¿no? una disfemia. Pero no, uh -huh. no tiene nada que ver con eso. Estos chicos suelen asociar también esto que estuvimos hablando recién: la dislexia. A ¿no? veces son comorbilidades. Pero una cosa, para tener claro es ser hiperactivo normal y productivo uh -huh. y otra cosa es ser un hiperactivo que le causa un trastorno claro. si nosotros le vemos la conducta a los chicos de 5, 6, 7 años los que están empezando la escuela uh -huh. lo normal normal es que sean más Hiperactivos claro. o activos, digamos. M más inquietos, ¿no? Más inquietos, claro. exploradores, uh -huh. que tranquilos. Decir, va, si yo veo un chico de 7 años, de 6 años, que está muy tranquilo, sentadito, ahí me preocuparía. Introvertido. Introvertido me uh -huh. preocuparía. Ahora, un chico que está explorando a esa edad es lo normal. No Bien. le puedo pedir tampoco que se, se, se quede mucho tiempo atento. Ahora, ¿cuál es el, el límite? Uh -huh. eh, puede ser inquieto, hiperactivo si quieren, desatento, distraído. Pero si el rendimiento de este chico, en los tres ámbitos en los que se mueve, es normal, por eso, En la casa, sí. es decir, no hay problemas familiares. A nivel del colegio, uh -huh. aprendizaje, no hay problemas de aprendizaje, saca buenas notas, y a nivel social, es decir, un chico que se relaciona bien, que hace amigos, que lo buscan los amigos, uh -huh. ¿Mm? uh -huh. entonces decimos, sí, es inquieto, pero no tiene ningún trastorno. Claro, es lo normal, no, no. ¿no? totalmente. Ahora, si están pero tan hiperactivos, tan desatento que eso le impide aprender, porque en el aula se levanta, va, viene, habla, molesta, este, la información no la puede captar porque pasa por los costados y está volando. Uh -huh. ¿Eh? No uh -huh. es que tenga dificultades para procesar información, no la puede incorporar al cerebro. Bonito. Uh -huh. Entonces ese chico empieza a tener dificultades. Ahí uh -huh. es cuando decimos, bueno, es tan hiperactivo que tiene un trastorno. Y eso se conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que lo escuchamos un montón, ¿Eh? ¿o no? Es es muy, está, no sé si decir como... la palabra normal, claro, común escucharlo. Y usted, Doc, me compartió ayer unas imágenes de una carta que ah, escribió un sí. chico que empezó con sí. el tratamiento. Que la verdad sí. es que está muy bueno compartirlo porque uno como mamá, yo que soy mamá, ahí pienso, la... ¿no? Uno por ahí se asusta cuando te dicen tu hijo tiene poco poder de concentración, es hiperactivo. Decimos, ay, Dios mío. Bueno, mira, ahí el Doc nos compartió... Esa imagen, ¿me, me la cuenta dos? Te cuento. Esa es la imagen uh -huh. de, de, de marzo de este año, de un sí. chico que tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad asociado a una dislexia. Las dos ¿no? de la mano, bien. Las dos de la mano, uh -huh. antes de empezar el tratamiento, bien. a principio de año. Uh -huh. Fíjense que eh, cómo está el texto. No voy a explicar los detalles, pero está todo abigarrado, apretado, no se sí, entiende, no nada, se entiende ¿no? nada. Todas las palabras están unidas. Ahí faltan letras, están invertidos el orden de las letras. Las letras están escritas al, al revés también. Sí. O sea, necesitamos bueno, prácticamente un traductor. Sí. ¿eh? Total. total. Los de la farmacia, ¿viste? Tienen la capacidad de... Bueno, claro, el sí, de la farmacia, todas ¿no? las eso, sí. Si entiende nuestra letra, pero es muy difícil este, eh, entender lo que ha escrito. Uh -huh. Ahora, este chico está sometido a un tratamiento. Bien. No, un tratamiento uh -huh. que es multidisciplinario Porque tanto para la dislexia como para el déficit atencional con hiperactividad El tratamiento no es uno solo no. Algunos chicos se los medican, yo te lo, lo quiero aclarar Pero la medicación es un facilitador de ciertos procesos Total. cognitivos Es decir, nos, los ayuda a estar más atentos, uh -huh. más concentrados De tener mejor freno, esto que uh -huh. hablábamos Pero no les enseña a leer la medicación Totalmente No les enseña matemáticas uh -uh. ni geografía eso se lo tiene que enseñar la maestra. Claro. ¿O no? Obvio. O la psicopedagoga, más también. técnica también. Uh -huh. Y en la casa. De la mano. Entonces, la dar casa. medicamentos uh -huh. sin armar toda la estructura alrededor no tiene ningún sentido. Exactamente. Esto lo quiero dejar bien claro. Y fíjense, si vos pones la, la, la, la, imagen, siguiente, la, la imagen siguiente, que es la otra hoja, Fer. eso ya es de agosto Hace de este Hace poquito. 9 año. sí. años. Ajá. Uh -huh. Ayer eh, le dije que le iba a presentar, esta, lo, lo estaba felicitando ah, por la carpeta que había ay, llevado. Fíjense ¿Sabe que, que estamos mostrando esto en el programa? Sí, bueno, sí, entonces, ¿Cómo la, se puede saber el nombre? Eh, Nada más, bueno, le mandamos un saludo y un saludo felicitaciones de de acá desde Mejor pero de fíjense Mañana. fíjense que ya respeta mejor el renglón. Uh -huh. La letra sigue siendo grande, pero está más ordenadita, las palabras están separadas. Sí. Ya no... Eh, omite letras y si pasas a la otra para ver, no hacerlo largo la siguiente sí la, la de la carpeta Mirá, la siguiente ahí estamos comparando doc la primera de marzo con o la de la, agosto la de agosto para que vean en casa la diferencia de cómo está todo montonado cómo faltan letras en algunas palabras Ajá. y cómo rápidamente en agosto esto con el mejoró. tratamiento que dice el doc mejoró bien mejoró. y ahora en la tercera imagen y en la tercera imagen, miren qué bonito, también es de ahora, de agosto. Impresionante. Este, Cómo respeta el renglón, las palabras están separaditas, está mucho más organizado él, uh -huh. cognitivamente. Totalmente. Ojo que muchos de estos chicos, sí. cuando se les toman los test de inteligencia normales, el WISC, les da dentro del rango de nivel fronterizo o retraso mental leve. No. Sí. Y en realidad es porque... Eh, ese, ese control inhibitorio de la conducta, más sí. otras, digamos, complejidades cognitivas de uh -huh. lo que se llaman funciones ejecutivas, al no estar adecuadamente desarrolladas, hacen que no puedan rendir incluso adecuadamente un test, un test como claro. los test de inteligencia. Pero eso es medio engañoso, uh -huh. porque claro. uno los entrena... Lo somete a un buen tratamiento y mejora la performance en estos test psicométricos. Digamos. Qué interesante ¿Eh? que es escucharlo, doctor Raúl Otoya, la verdad que nos han llevado un montón Así de está. mensajes, pero bueno, eh, me quedé la verdad todos muy atentos, estamos todos acá en el piso viendo bien las imágenes y escuchándolo, pero bueno, vamos a comparar, eh, compartir algunos mensajes. Mi hijo es disléxico, a los ocho años se detectó y lo llevé a una psicopedagoga excelente y ahora está en la facultad sin problema de aprendizaje y socialmente activo. Lo que le cuesta es la concentración, nos dice esta mamá. Bueno, es lo que estábamos charlando, o sea, la dislexia, y yo diría, en, en mi experiencia, en casi todos los casos, casi todos los casos se acompaña de un déficit de funciones atencionales, o sea, uh -huh. eh, son distraídos uh -huh. y desatentos, les cuesta concentrarse. Uh -huh. Y algunos también hiperactivos, ¿no? Uh -huh. Lo ven muy frecuentemente. Ya, eh, eh, es habitual que pases. Está bueno que lo diga, Doc. Uh -huh. Está este el tema de la concentración, uh -huh. ¿no? Pero creo que llega un momento que a todos en general nos cuesta concentrarnos con la rutina diaria. Viste que por ahí sí. te dicen, tengo la retención de un minuto para que me cuentes algo. Viste que por ahí todos en cierta forma somos como un poco dispersos. Con la concentración. Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Eso porque nos llenamos de actividades. Sí. Entonces tenemos una agenda cargadísima, ponemos 20 actividades en el mismo horario y bueno, nos distraemos, se nos pasa. Total pero eso es distinto a lo que le pasa a estos chicos con déficit atencional donde sus mecanismos para mantenerse atentos ante tareas que demandan esfuerzos mentales están alterados, o alterados diría día no están bien entrenados, porque esto se entrena Me en encantó. definitiva uh -huh. eh, no hay una solución mágica, es simplemente poner a entrenar el cerebro, como mandar a alguien al gimnasio a practicar un deporte, que es lo que les digo a mis pacientes. Uh -huh. Y los que me están escuchando ahora seguramente lo han escuchado 20.000 veces. Si yo quiero que este chico aprenda a jugar al fútbol, tengo que llevarlo a una escuela de fútbol con un entrenador de fútbol y, hace, y hacer que vaya dos o tres veces a la semana. Y seguramente va a aprender rápidamente. Pero si yo quiero que empiece a jugar al fútbol y lo llevo a una escuela de tenis con un entrenador de hockey y seguramente no va a aprender nada. Totalmente. Entonces esto tiene que ser un entrenamiento específico dirigido. ¿no? Entonces, ¿quiénes entrenan esto? Bueno, para eso tienen, tienen que ser estas funciones atencionales, uh -huh. aprender a leer. Eh, y acá el papel clave está en un triángulo que digo yo, este... En el trabajo de la psicopedagoga específico. Como lo decía esta mamá. Uh -huh. El trabajo del colegio con las adecuaciones pedagógicas este, necesarias y que el colegio se ocupe. Si sí, ven y, que, claro, uh -huh. ¿no? hay que uh -huh. hacer adecuaciones. Y el trabajo de los padres en la casa. Uh -huh. Así de sencillo Total, me encantó ¿eh? me, me encantó ese, sí, ese triángulo Vamos a leer el último mensaje, no hace falta que lo conteste vale. Doc eh, Pero dice, hola, buenos días Mi nena tiene siete años y todavía habla cambiando las letras De lugar, la fono le dio el alta Ahora está aprendiendo a leer y todavía no logra comprender lo que lee bueno, más o menos usted lo contestó con el tema del mm. tratamiento y todo eso. Y este triángulo tan importante que acaba de, de comentar el doc. Le agradezco un montón por haber venido, por tocar este tema tan importante y sobre todo para dejar tranquilos... A las mamás y a los papás cuando les dicen, tu hijo es superactivo, cuando te das cuenta de que por ahí le cuesta un poquito más concentrarse, eh, escribir o a la hora de hablar también. Esto tiene un tratamiento, pero hay que encargarnos y hay que ocuparnos de lo que está pasando. Por eso es, es sumamente importante estar atentos a nuestros chicos, ¿no? ¿No? Sí. no dejarlos hacer la tarea y por ahí irnos, sino compartir con ellos, estar ahí presentes. Porque como dijo el Doc, es un, es un triángulo perfecto. Está la educación. Está la psicopedagoga y estamos eh, las familias para acompañarlo siempre. Muchas gracias, eh, Raúl Otoya. Bueno, gracias a vos, Daniela, por este espacio. Así les comento lo que hago en el consultorio. ¿no? Me, me, me, así encanta. Que... Me, me encanta tenerlo y felicitamos al alumnito ah, sí. ese por su excelente tarea sí, y por dejar compartir su carta acá en Mejor de Mañana. Gracias, Doc. bueno